Los comercios propiedad de nacionales chinos continúan su crecida continua en esta ciudad, ocupando un gran porcentaje de establecimientos comerciales, en especial de tiendas de ropa y otros artículos. Uno de los comerciantes extranjeros establecidos en esta ciudad es Freddy, quien desde ya hace 35 años, con su tienda de relojería ha crecido de forma continua abrió un nuevo establecimiento. Entonces, eh, estoy muy orgulloso, eh, cada día, cada oh. día, eh, los franmacurizanos, cada día, cada mes, cada año, es no solo ahora, sino apoyándonos. Eh, por eso que tengo esta oportunidad de progreso. Eh, gracias Pueblo San Francisco Macorís, sigue apoyo y nosotros sientamos eh, brindar mejor servicio, mejor precio, calidad. Las declaraciones fueron ofrecidas previo a la inauguración de una nueva sucursal en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.